Bueno, eh, pues sí, me, me dijeron que pues, viniera también a, a responder algunas preguntas Porque sí, en esta sección, eh, lo siento, pero voy a tener que hablarles con todo el peluche en el estuche Hacia sus preguntas, porque hay veces que me voy a conferencias y hacen cada pregunta tan pendeja A ver, la delante es la pasada de moda No, no te pongas nerviosa Soy un dios, pero aquí estoy Y luego. O sea, ¿tú no se como tal que, fuese el programa me veo o se produce a la gente? ¿O quién prácticamente tiene contacto para conseguir el talento y conseguir estas entrevistas? Estamos en YouTube, somos unos pinches guerreros. Mira, te voy a platicar una anécdota que un día me platicó Alex Montiel cuando estaba en televisión, que de repente empezó el, el pinche changuito del gerever en y de repente empezaron a tener muchas visitas. Y le preguntaron, oye güey, ¿quién le escribe a tu hermano? No, pues él. Oye, pero, ¿pero quién le graba a tu hermano? No, pues él. ¿Pero güey, quién le edita a tu hermano? No, pues él. Pero que no mames, somos unos pendejos, somos 35, güey, para hacer un programa de televisión y el güerebbe tomorro con uno solo hace un video que tiene más visitas que todo lo que hacemos en una semana, pues hoy la realidad sigue siendo la misma. Aquí hay que hacerla de todo. Aquí soy un dios y por eso puedo ser PR, editor, creativo, productor, conductor, todo. Obviamente, conforme vas avanzando, te puedes hacer de la ayuda de tus amigos, de gente cercana. Actualmente, pues saco, entre los canales completos sacamos como unos siete videos. Pues bueno, mientras unos estamos aquí dando la conferencia, otros güeyes están en México editando. Y empezamos a, a, a producir, y empezamos a grabar. ¿Sí les dije que estoy grabando, no? ¿Sí les dije que van a salir en el tutú? ¡Eso! Y entonces se va haciendo la maquinaria y se van haciendo las cosas, pero sí. Si tú piensas esa, esa mentalidad estúpida de los medios audiovisuales, el clásico pendejo que dice, a mí no me toca, no es mi trabajo, a ver, aquí en el mundo independiente, si tú no haces las cosas, nadie les va a hacer por ti entonces hay que rifarse y hay que entrarle absolutamente a, a todo porque pues bueno, lo chingón es que el éxito lo que vas a tener es directamente proporcional al esfuerzo que le estás echando Yo no tengo ninguna pregunta, no me no se hace... Saludos, ya te dijo tu mamá eh, la verdadera identidad de tu padre ¿Cómo surgió la eh, idea de escorpión al volante? Surgió, cuando pues ¿cómo surgió? El primer escorpión al volante que hice fue eh, ya hace un chingo, como en el 2014, algo así. Y fue como de repente tenía un tiempo libre, tenía que ir de un punto A a un punto B y dije hoy voy a hacer un blog dando algunos consejos de cómo hacer eh, cómo, cómo eh, sobrevivir en la Ciudad de México manejando. Y después otro día lo volví a hacer y subí a gente random en la calle. Y después otro día me encontré a Humberto Vélez, el, el actor de doblaje en La Condesa, y lo subí. Y entonces otro día dije, pues ya lo voy a hacer con todo mundo y voy a subir a deportistas, a cantantes, a políticos y demás. Y hoy en día la gente hay fila, hay cola, sí de todo tipo de colas esperando a que se suba con el, el escorpión dorado entonces una ahora sí que una cosa llegó a, llegó a la otra y la, y la bola de nieve se hizo cada vez más grande y hoy aquí nos tienes siguiente pregunta todos los servicios como alguien como dorado con la con escorpión dorado? Pues no, pues soy un dios No me pueden faltar al respeto En primer lugar, en segundo Cuando se suben, pues ya saben a qué se suben, ¿no? Mi reconocimiento para todos esos güeyes Que se han subido conmigo Porque tienen los calzones, tienen los tamaños Para responder cosas Que son polémicas y que todo el mundo Escribe y todo mundo los dice Pero atrás de una pinche pantalla Y nadie se los dice de frente, yo se los digo En su cara y ellos tienen la oportunidad De responder y además Tienen los calzones para reírse de sí mismos, para pasársela bien y para hacer esos defectos unos, unas armas para ellos mismos. El bullying, así es. Si te dicen, ah, pinche orejón, y ven que te ardes, ya valiste madre, güey. Todo el mundo te va a decir orejón el resto de tu vida. No entiendo tu lógica. Nadie me creo, yo creo todo. Pero en dado caso que existiera esa posibilidad. Pues sí, güey, pues no mames, parte del éxito de su dios, estoy hablando, cabrón, parte del éxito de su dios es que esta madre, aparte de trolear a la gente, se convierte, esta figura, este escorpión dorado, se convierte en el placer culposo de lo que la gente piensa, pero no dice, por lo que sea, por falta de huevos, por educación, por pena, pero hay un cabrón que lo dice... Como se le pega su pinche gano. Pero mira, tengo un pinche mochilo. Te lo volaste ahorita del resorte. No, ¿cómo crees, güey? te caga más del niño y por qué? ¿De quién? El trío. ¿Quién me caga más? Dice pues el whatever. Es un asco el cabrón. No, no puedes pasar más de cinco minutos con él. Huele a caca. Te lo juro. Y después, eh, Luis. Es decir, tiene los codos sucios siempre, güey. Tiene así como sudorcito aquí en el bigote. ¡Qué asco! Eh, ahora tú el de blanco, a ver si tiene una pregunta más inteligente. ¿Cómo has sido lidiar en la vida diaria con tu personaje? Pues a veces es difícil. Si vieras las miradas que me están echando estas de la primera fila, viéndome como un pinche bistec. También tengo mi corazoncito, ¿no? Que te ven como un objeto sexual todo el tiempo. Dices, no mames. Te lo vas a acabar con la mirada, cabrón. Entonces es difícil, es difícil, pero pues lo voy soportando poco a poco. Y sí, en dado caso que Alex Mundial hiciera un personaje, pues la pinche energía que tienes que tener para estar aquí al, al tiro está bien chingona cabrón, porque cuando me subo al volante, pues tienes que estar, imagínate todo lo que tengo que estar haciendo. Tengo tres pinches cámaras que me obstruyen la visibilidad Tengo un pendejo que lo tengo que estar entrevistando Tengo que estar sabiendo cuál sigue, qué pregunta sigue, qué es lo que me dijo ¿Hacia dónde me puedo ir? ¿Dónde puedo? ¿A qué le voy a poner la canción? Este, el pinche semáforo, el pinche policía, la vieja buena que va pasando El idiota que está sacando los ¡todo eso, cabrón! Soy un dios, no hay pedo, güey, puedo con eso y más Estamos por entrar al periférico y sí me estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué te este pones nervioso? pendejo <ríe> Cuatro. A veces siete. Es que depende, depende. Eh, hay veces que es un, es un invitado nada más. A veces que es como el crew que éramos siete adentro de la camioneta. Y entonces de tres cámaras pues, se convierte a siete cámaras, etcétera, etcétera. Ya actualmente lo chingón de los medios de comunicación o del pedo audiovisual es que antes yo me acuerdo que era así un pedo de decir: no mames, necesito una isla. Una isla de edición y entonces te sentías en la pinche película del santo cabrón Unas pinches pantallas aquí editando un carrete Y aquí pinches botones Ahora lo editas con tu celular cabrón Todos, por ejemplo, si yo grabo a seis cámaras Puedo estar editando en línea en, en diferentes programas Por ejemplo en Final Cut Puedo estar editando como en vivo, ¿no? Como si yo fuera un pinche switcher de, de, de televisión Y que voy a la cámara 1 a la cámara 2 a la cámara 3 a la cámara... Y entonces... Tú vas dirigiendo hacia dónde va la mirada, en lugar de estar cortando poco a poco y estar empatando cada cámara. No, pues ya están coordinadas todas, todas están sincronizadas y tú a través de diferentes sistemas puedes estar haciéndolo. Entonces eso, por ejemplo, a mí pues me cambió el pinche mundo, porque el pinche editor se tardaba como tres días para hacer un escorpión al volante o se tardaba... Un mediodía, porque eso le hace un pinche paro. Obviamente, hay, hay videos que te dan para hacer un chico de contenido, y hay otros que sí le tienes que estar este, exprimiendo a las pinches piedras, ¿no? Porque están de huevo a los güeyes. Entonces, depende muchísimo. Y también el YouTube, el pinche YouTube, no no te pone límites. Puedes hacer un video de un segundo, cabrón, o de 10 horas. Tú lo decides. Pero si ya les cayó la pinche voladora. Ha usado <ríe> Bueno, si alguien no lo vio, alguien alguien me vio en Amazon en el OL, como la mitad. Bueno, les, les contextualizo, hubo un, este, un reality show que hizo Amazon, metieron a 10 cómicos, metieron a 9 imbéciles y a mí, ¿no? Y entonces eh, concursamos por ganar un millón de varos, el que se reía se iba eliminando y el último, el que no se haya reído, es el que gana. Y yo creo, tú sabes que soy muy humilde. ¿No? Perfecto y humilde de, Partiendo de esa lógica Yo creo que eh, la forma en la que yo gané Precisamente fue por eso Porque a lo mejor esos güeyes sí se sentían Que son los próceres, los próceres de la comedia Y que están acostumbrados a tener una rutina, a lo mejor haciendo stand-up, son una pinche pistola, pero tienen una rutina ya estructurada, que sigue, que de repente tú ves en la rutina que hay algo que está como improvisado, pero no está improvisado, ya lo tienen probado, ya saben qué reacción va a tener este güey y le van a rematar. Y entonces meterlos en una casa seis horas sin saber qué es lo que va a pasar, es como pinche cortar del caminito a las hormigas. Un güey me se habrá dudado de No necesito. Todo, con que, con, con, que vaya una vez a hacer pipí al día, con esa hoja. Con esa. No, no más. Muchas gracias, aguascalientes. Con no Ahora me voy con mi público.